Que son hoy estudiantes de la, de la EPA 3, eh, quieren tomar la palabra y contarnos un poco qué significa la escuela, por qué es importante, cuál es la formación que reciben eh, en el establecimiento y demás. El, la EPA eh, le da muchas herramientas a los chicos, que la van a poder vivir toda su vida hasta la vejez: ¿sí? eh, plantar, cultivar, eh, cuidar animales. Eh, las relaciones interpersonales entre, entre, entre, bueno, entre las diferentes eh, cuestiones que suceden dentro de un, de un establecimiento del Caribe. Y yo, en realidad, como mamá, eh, me gustaría estar informada para poder decir si voto a esto o no voto a esto. Porque leemos en, entre líneas, logramos interpretar, que quieren eh, sacar al EPA, a la orientación agropecuaria del pueblo. Y la verdad que eh, no estaría bueno porque... Eh, eso se ha hecho en muchos pueblos, en Rincón. Eh, y el, el pueblo cuando la actividad petrolera de, de, de, disminuyó, el pueblo se convirtió en algo fantasma. Y la verdad que nosotros queremos que esto siga siendo un lugar verde y productivo y, y, y qué más que educar a nuestros hijos en, en, en estas cuestiones. Y que además, repasando un poco la historia de la escuela, esta escuela no es que vino un gobierno provincial o, y, o nacional y vino y la armó como correspondía. A la escuela le faltan todavía cosas. Entonces, si no se puede completar eh, en su totalidad una escuela, ¿cómo pretenden agregar más orientaciones? y ya se dio un hecho de que agregaron más anexos a otros edificios, varios hechos mejor dicho, y, y termina siendo una escuela super poblada y después eh, hablan de calidad educativa y me parece que eso no es calidad educativa, que los chicos tengan que estar como un objeto en, en donde haya un lugar. Me parece que ahí estamos errados, para mi punto de vista creo que la escuela tiene una formación educativa muy buena porque yo la, la viví con mis hijos y hoy en día mi hijo quiere también hacer esa escuela. Entonces creo que tiene una buena formación básica, para, salen unos buenos profesionales. Que los chicos no hayan llegado mucha cantidad de comida. fue por las condiciones precarias que vivieron los chicos. Es más, hasta se prendió fuego por falta de darle una buena seguridad a los niños. Así que van a hacer un parche otra vez, y van a meter más chicos con otras profesiones para hacer otra otro parche más en el pueblo, me parece que estamos errando ahí. Así que le hablo yo al señor Intendente de que nos pongamos a planificar una buena escuela para chanear. No solamente un secundario, sino yo creo que hasta con visión de un primario tendríamos que tener. Pero no destruir lo que se construyó. No destruir, sino construir otra escuela mejor. En el mes de diciembre, eh, San Patricio del Chañar sufre la pérdida de una infraestructura también del Estado Nacional, que es el frigorífico, donde se almacenaban eh, miles de toneladas de fruta de pepita de medianos y pequeños productores de la región. Eso también eh, hoy está siendo alquilado por un proyecto municipal eh, a privados de las zonas que son los que van concentrando la producción agrícola también, eh, por lo tanto es un contexto que nos, va, que nos va dejando a luz, sería esta lucha que yo decía de la diversificación de la matriz productiva. Eh, la, la producción agrícola cada vez en menos manos eh, y lo mismo de la, de, de la explotación de los hidrocarburos. sería Hoy las empresas hidrocarburíferas terminan definiendo ¿no? las modalidades educativas en una localidad que no quiere decir que no estemos de acuerdo en que hay que capacitar al personal para cada una de las actividades que conciben al desarrollo de la soberanía de un pueblo. Pero consideramos que justamente en este tema es muy peligroso por cómo se está dando, teniendo todas estas cuestiones que he mencionado como antecedentes. ¿no? Eh, todo va a un zapatizo del Cheñar que estaba proyectado en poder acaparar la producción de los pequeños y menos productores, eh, y hoy también se, se, se pone en cuestión, con toda una campaña de difamación, una escuela capaz de promover técnicos agrónomos eh, capaces de hacer, de ser agentes transformadores de la realidad en el área productiva justamente agropecuaria. ¿no? Entonces no yo la verdad que, que me opongo no a la consulta popular porque me parece una herramienta importante para hacer parte a la gente de, de decisiones importantes. Pero no, no está claro el objetivo y al no estar claro el objetivo y, y qué es lo que se le dice a la gente, la gente tampoco entiende qué es lo que hay que votar. Entonces me parece que hay que clarificar un poco y, en ese sentido. Y ellos nos volvieron a aclarar que si bien el, la ordenanza que votaron de forma unánime fue eh, y, y llegaron a la conclusión que fue fruto del mal asesoramiento que tuvieron y, y de propiciar en el futuro del trabajo en conjunto con las instituciones educativas y en este caso particularmente con nosotros para seguirse interiorizando de la propuesta formativa nuestra y de los pormenores que van a ser o de los detalles de la implementación de la nueva escuela secundaria. Entonces, eh, lo que se está viendo con esta consulta popular justamente es esto, eh, se está poniendo como eh, en tensión si se sigue... Eh, con la fruticultura y demás, o si se le da una salida que tenga que ver eh, exclusivamente con la cuestión petrolera, que obviamente es lo que hoy tiene más salida laboral eh, en la localidad. Eh, de poder discutir qué tipo de producción necesitamos, para qué tipos de país, cuáles son los alimentos que, que, que consume nuestra población, la provincia de Neuquén, quién va a producir esos alimentos, cómo lo van a producir, bueno, todo eso es lo que está cuestión, eh, bueno, que claramente parece que hay un proyecto que viene a llevarse todo eso, eh, por encima. Frente a eso y a la negativa y a la lucha que dio la comunidad educativa en su conjunto a través de los cortes de rutas y demás eh, este, se logró eh, la construcción de la creación en realidad en un principio de la escuela 364 que a la fecha no tiene un edificio propio que está funcionando en un edificio cedido por el municipio que es el, el centro cultural y que obviamente eh, la comunidad de, de esa escuela está reclamando eh, la construcción del edificio propio porque eh, Estar en un lugar prestado, no poner, poder disponer eh, de todas las instalaciones como corresponde, trae realmente aparejado un montón de problemas eh, en lo cotidiano de, del funcionamiento de una escuela. Eh, también eh, se, ha, se, ha, se han anexado aulas en el CEPEN 31, eh, obviamente hay una, un colapso en el... En el en el CEPEN, producto de que, que se generan muchas vacantes para primer, eh, primer año perdón, y eh, este, obviamente al no tener espacio, en lugar de, de realizar la construcción de, un nuevo, de una nueva escuela secundaria, lo que se hace es anexar y construir eh, tres aulas más. Esto obviamente genera en la, en la comunidad educativa eh, mucho malestar porque obviamente una escuela que está diseñada para cierta cantidad de alumnos tiene que funcionar eh, con mucha... Más cantidad y eso trae aparejado problemas sanitarios y demás. Eh, por ejemplo, el hecho de que no den abasto eh, los baños que hay en el CEPEN para la gran cantidad de matrícula que, existe, eh, que asiste actualmente. Lo mismo ha ocurrido con lo del Jardín eh, 41. era el único jardín durante 25 años fue el único jardín en la localidad. Ahora está en construcción el Jardín 67, pero bueno, también cuando hubo demanda para para jardín y quedaron vaca sin vacantes eh, alumnos y alumnas de, cu de cuatro años, de salas de cuatro años, lo que se hizo fue también lo mismo. Eh, la, el, la misma idea, cerrar un espacio como una sala de música para abrir y cerrar un, un espacio de laboratorio también para abrir eh, este, salas de cuatro años. Frente a esa, a la demanda que hubo y el reclamo que hubo de la comunidad, bueno, se comienza la construcción del Jardín 67, que estuvo abandonada un par de años, y que bueno, fue retomada en el último año, pero que aún no está concluida, por lo tanto, sigue sin poder eh, utilizarse. Desafiamos académicamente a que discutamos esto en los ámbitos con gente que sabe. Vamos a discutir esto con la gente que conozca la técnica, que conozca la tecnología que tenga la formación científica para hacerlo. No vamos a parar el desarrollo de la Uncopué. La UNCOPUE va a crecer, le pese a quien le pese, con la Constitución y la ley de la mano. Necesitamos que la Uncopué ponga a disposición de toda la provincia para generar trabajo, no solamente en la Uncopué, sino en todo el departamento, los recursos naturales que están en el subsuelo, con todas las garantías científicas de que no hay... En el ambiente. Yo le quiero pedir a toda la comunidad de que nos acompañe, que demos el debate, porque lo necesitamos para seguir creciendo y lo necesitamos para que fuente de trabajo que vino. ¡Bastante! Es fácil, es fácil agredir en democracia. Es fácil agredir en democracia obviamente que lo venimos reclamando hace muchísimos años, es la construcción de una nueva escuela secundaria que tenga nuevas orientaciones obviamente que son requeridas por la comunidad porque eso también hay que decirlo, las nuevas orientaciones, ya sean eh, técnicas, este, están siendo demandadas en la localidad, pero para eso lo que se necesita es justamente la construcción de una nueva escuela, no tratar de cerrar o de vaciar de alguna manera una escuela que ya existe con un proyecto pedagógico que viene luchándola hace muchísimos años como la EPA3, eh, tratar de, de, de ocupar esos espacios con una escuela que en realidad se debería crear un edificio nuevo.